Y que no chicos, el día de hoy les traigo Un deck que recién volvió De la band list ya se regresó a Core a 3, porque se fue Prohibido Firewall Dragon, con Firewall Dragon Prohibido, ya no había sentido para tener a Core a 3, así que eh, pues vamos a traerles este profile actualizado eh, ya tiene las Summon Sorcerers, ya tiene todo eso Me esperé a que saliera esta cochinada porque no quería proxeárselos Y quería traérselos lo más completo posible Entonces, pues vamos a empezar con el profile Primero presentamos a Triple Assault Core Que lo vamos a jugar a 3 Una pieza muy importante Básicamente todas las piezas las vamos a jugar a tres Lo que es Assault Core va a ir a tres Lo que es, eh... Lo que es este de Buster Drake También va a tener que ir a 3 Una carta también muy importante Creo que es el buscador principal del deck Y también tenemos a eh, eh, si sí, Crush Wyvern A 3 porque Simplemente las piezas tienen que ir A 3 si no queremos eh, briquear o si Siempre queremos sacar al Buster Dragon Entonces van a tener que ir a 3 Las 3 piezas, sí o sí Vamos a jugar triple eh, Gold Gadget Triple, perdón, doble Gold Gadget Y doble eh, eh, Silver Gadget La verdad, estos objetos son una maravilla Así que vamos a jugarlos eh, Pues dos y dos La verdad, ayudan muchísimo al deck Ya sea para tus jugadas Link, para tus jugadas Exit eh, La verdad son una chulada Así que por eso, vamos a jugar un Gemma de la, la Zully, que es decir, un Garmet creo que sería el, el target perfecto para esto, por su nivel, pero no lo tengo, así que vamos a jugar nada más a la Zully eh, porque pues básicamente puede ser el tiempo que ustedes quieran lo que quieren es botarlo así que al menos sirve para hacerle Kuribo eh, jugamos un performance Tri-Clown también para la porque jugamos en gym brilliant fusion así que eh, Tri-Clown le vamos a sacar un poquito de provecho también jugamos doble ash blossom y jugamos doble effect veiler como nuestras hand traps de main deck así que creo que son las que tienen un poquito más de sinergia con el deck la verdad y son muy buenas muy buenas hand traps si no son las mejores del formato así que eso es todo por parte de los monstruos Por parte de las magias Jugamos triple eh, Union Anger. La verdad esta carta tiene que ir a 3 Es muy necesaria El deck se muere sin el campo Así que Union, Union Anger vamos a jugarlo a 3 También jugamos triple Brilliant Fusion Porque eh, la verdad ayuda bastante al deck Es extra normal, hace maravillas Y te ayuda a traer materiales al campo Así que esto tiene que ir a 3 eh, En mi opinión eh, al menos en esta versión, ¿verdad? Que usa la Brilliant Fusion Jugamos también Triple Call by the Grave Otra carta que regresó de la banlist Estaba a dos, errorzazo de Konami Ahora tiene que estar a tres porque las hand Simplemente dominan mucho, pero mucho El formato, así que Call by the Grave a 3 es una chulada También jugamos también Doble Terraforming porque Nada más está a dos y en es necesario Así que vamos a jugarlo, este es un poquito eh, no sabría explicarlo, la verdad salva y a veces la caga Entonces todavía no estoy sé seguro si seguirás cuando o no Por el hecho de que se puede ir la Lazuli Así que vamos a jugar doble Pot of Desires La verdad el deck necesita un poco de boost En cuanto a poder de robo En cuanto a consistencia Entonces vamos a jugar doble Pot of desire eh, el deck puede subsistir sin la Brilliant Fusion Pero eso genera un poquito de manos muertas De cualquier modo eh, La Pot of Shires ayuda más de lo que estorba Si ustedes no les gusta jugarla Pueden sacarla sin problema alguno Jugamos doble twin twisters porque las trampas también están ahí medio cabroncitas o las loot gates así que vamos a jugar doble twin twisters además de que nos ayuda a deshacernos un poquito de eh, algunas piezas que tengamos en mano para poder invocar a buster más fácilmente. Jugamos un monster reborn porque pues nos sirve bastante y también jugamos un foolish burial porque eh, podemos mandar la pieza que necesitemos al cementerio o un trick clown o lo que sea, que sea necesario para poder eh, levantarnos por ahí. Por el lado de las trampas vamos a jugar cuatro trampas Jugamos eh, doble Solemn Strike Vamos a jugarle bastantito al stun No bastantito porque no jugamos tantas Pero si lo necesario vamos a jugarle al stun un poquito Jugamos doble Solemn Strike y jugamos una Solemn Warning Porque eh, son las que van a parar un poquito más al oponente Y por último vamos a jugar una Skill Drain Que la verdad también es una chulada aquí en... En ABC la verdad Es una maravilla la skill drain Y no te estorba a ti casi nada Así que eh, Es muy muy buena opción de, de, de trampa en este deck Por el lado de extra la deck Por supuesto jugamos al triple ABC eh, Dragon Buster Este sujeto es una chulada Ay cookie cómo, te, cómo chingas Ni te callas En fin Jugamos eh, Triple Dragon Buster El boss monster del deck Simplemente es un monstruazo Así que a 3 va a ser lo requerido Jugamos también una Gem Knight Serafinite Porque tenemos en Gym brilliant Fusion Que nos ayuda bastante Así que es requerida la seraphinite por ese, por ese aspecto eh, Jugamos por Exit de 4 Nada más vamos a jugar un excitement Knight Vamos a Creo que es el que te puede salvar más Así que vamos a jugar un Excited knight Pueden también jugar Baguska o Tornado Dragón si ustedes lo desean Pero nos vamos a enfocar un poquito más a los outs Que tienen los links en este, en este deck Jugamos una eh, Una Nightmare Una Nightmare Maymer, Mermaid, Perdónenme este, vamos a jugar una nada más, porque se puede jugar y la verdad está separito, jugamos un Nightmare Phoenix, jugamos un Nightmare Cerberus y también jugamos un Nightmare Unicorn porque son los que son los que cubren más más maneras de que puede salir, más situaciones, ese tipo de cosas, destrucción de monstruos, destrucción de magia, de evitar monstruos o simplemente regresar una carta del campo al deck. Entonces son las mejores opciones. Jugamos un Clifford Genius, el único puto proxy porque no tengo el pinche Clifford Genius, así que vamos a jugar un Clifford Genius eh, porque está bastante chido. Eh, jugamos un Hip Hoshingen que la verdad casi nunca le sacamos, pero eh, esos 500 sí pueden ayudar un poquito. Jugamos también un Underclock Taker Para debilitar al monstruo oponente Y la nueva la nueva chula que acaba de llegar Al menos aquí a Latinoamérica Ya, ya se va a jugar así bien a gusto Es Summon Sorceress que hace un parote al deck Pero un parote fenomenal Entonces la Summon Sorceress va a tener que ir sí o sí también jugamos un Sariuya Skull Dread Dragon, bueno creo que que el Dragon no va, pero de todas formas Y por último jugamos un Borrel Borrel Sword, Borrel, Borrel, no, Borrel Out Tendría que ser un Borrel Sword, pero sigue Un poco caro, así que Mientras tanto yo les voy a seguir recomendando El Borrel Out porque está bastante barato Y es un Out bastante bueno a Boss Monsters Y un chingo de mamadas que no pueden ser Tarjeteados y destruidos Y ese tipo de cosas, entonces... Eso es todo por parte del deck del día de hoy, la verdad espero que os haya gustado mucho, comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo, no olviden suscribirse, darle a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal. En pantalla podrán ver el rinconómetro que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento, entonces yo soy Alberto de Rincón del Duelista y los estaré viendo en el siguiente video.